Y estamos en una tarde de Burlingame, una tarde soleada en el otoño de Burlingame, en nuestra ciudad, porque estamos a días nada más de que se cumpliera un nuevo aniversario del nacimiento de Luca Prodan, una figura que marcó indudablemente un quiebre no solo en la música argentina, sino que también reafirmó, dio a conocer parte de esta identidad que como burlingenses tenemos, nos dio cierta trascendencia que hasta entonces nos era privada a los vecinos de Burlingame y al Burlingame ampliado también, los que somos de Villa Tesey, como es mi caso. Eh, debo confesar que lo que empecé a conocer de sumo y escuchar allá por los años 80 básicamente llegaba de manos de contrabando de propiedad del señor que tenemos aquí enfrente pero a través de su hermano marcelo hoy vamos a hablar con horacio quien nos abrió las puertas a muchos respecto a lo que significó esa banda la influencia la personalidad de luca y bueno todo lo que queremos abordar en esta tarde Horacio, señor gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Qué bien. lindo estar acá. Es un placer. Qué lindo es un estar acá. gusto. Agradecemos a la gente de Cremolati que nos ha abierto las puertas. Bueno, a ver, eh, uno hace un punteo de temas y seguramente va a ser una charla desordenada porque la vida de Lucas fue Obviamente, desordenada, porque todo lo que dejó mmm, parece un libro que nunca se termina de escribir. Eh, en tu caso personal ¿cómo llega Sumo? ¿cómo ah, llega Luca? ¿cómo te enteras que había un pelado medio extraño dando vueltas por un a ver, a, a mí, en el caso eh, mío eh, yo no me entero que viene Luca, me entero de que eh, eh, Nacho Dafunquio sí. eh, tenía un hermano que tenía una banda ah, o sea, eh, él, él, él viene por ese lado uh -huh. la hermana eh, perdón, la banda del hermano sí. De, de, Nacho. de Nacho. Nacho, compañero o gente de, de, de arriba, Exacto, un, un, un, alguien con el que, eh, con el que hablábamos, sí, un, sí, sí, claro. gente de contacto del, del colegio y, uh -huh. y nos enteramos que era una banda. Después nos enteramos de Luca. Eh, ¿Esa banda ya era sumo? Esa banda ya era sumo, pero empezaba a ser sumo. Eh, empezaba con los primeros shows y después hubo algo que me llamó mucho la atención, que en ese momento tenemos bien, es reafirmarnos lo que vos decías un poco como hurlinguense, ¿no? Eh, ver escrito en el expreso imaginario con una foto eh, y decía, sumo la banda de Hurlingham, wow, qué onda. Claro. Eh, eso era raro, eso era raro, sí. era, era. ya era. Era como una cosa que, no, no, o sea, por no ser capitalinos, para nosotros era claro todo, esta, todo un hito. Esta, eh, era un hito, sí, totalmente. Y después al toque apareció sí. ya el cassette, o sea, eh, empezó la, la empezamos a escuchar la música, uh -huh. eh, que fue Corpiño, ¿no? la claro, primera claro, grabación claro. de ellos. Eh, hubo que acostumbrar el oído, ¿no? Para... Porque tengamos en cuenta el contexto de lo que sonaba en la Argentina como lo que conocemos rock nacional. Sumo era una ruptura con eso. Mira, a mí me pasó algo. Que, eh, <coughs> yo siento como. Fue como, como pasar de la música en blanco y negro a la música en colores. Ok. Eh, porque realmente era una patada en la cabeza, uh -huh. Sumo. Era otra cosa. Era otra cosa. Era otra cosa. Era otra cosa, era realmente eh, algo que no... no Y aparte también es raro el, el hecho de es, es otra cosa y lo hacen cerca de casa. No por ser localista en eso, sí. sino realmente era era algo que no, no era lo que nosotros escuchábamos, no era lo, a lo que estábamos habituados, sí. no era lo que escuchaban los la gente nuestra, alrededor uh -huh. nuestro. Y sin embargo te partía la cabeza, sí. porque realmente era, era muy fuerte lo que pasaba con, con Suma. Y, y lo que pasaba también con Luca, claro. que Luca no era un, un bicho raro porque, porque era extranjero. Luca era un bicho raro en cualquier lugar del mundo. Claro. Eh, era un tipo con una luz muy particular, un tipo con una onda muy particular, con una eh, eh, con una inteligencia eh, eh, eh, práctica, con, una, con, una, con un decir, con una forma de ser eh, diferente al, a lo habitual. Parecía que Luca había llegado con una valija llena de cosas que no se conocían en la Argentina, ¿no? sí. En todo sentido. Sí. Y especialmente entre quienes estamos todavía más lejos de la actualidad, porque en esa época, sobre todo en los años tempranos, años 80, en el conurbano, uno, uno imagina eso, como un choque, descubrir a Luca, ¿no? Totalmente, totalmente, así fue y así fue, eh, ahí, eh, aparte teníamos algo, estamos en este momento en la esquina de Necochea y Roca, uh -huh. eh, a dos cuadras de la plaza de Urlingam. Luca estaba a no menos de diez cuadras de acá, siempre, siempre. Siempre. O sea, a Luca lo encontrabas en la estación de Burlingame, lo encontrabas en Rubén Darío, lo encontrabas en la disquería, en Nontue que era la sí. disquería que estaba en Rubén Darío. Eh, estaba por la calle. Claro. No era alguien eh, que casualmente lo viste por ahí. Ajá. Eh, lo veías todo el tiempo. Lo veías eh, todo el tiempo. Puede, puede tener un costado jovinista, ¿no? También, pero... ¿Cuánto de Hurlingham había en Luca también? Más allá de lo que significaba esa presencia de ruptura de un tipo... No, no sé si había tanto de Hurlingham. Uh -huh. Lo que sí había era era lo, con lo que uno se identificaba. Okay. Me parece que... No, no sé si había tanto de Hurlingham. Eh, más allá de un grito en una canción sí, que dice sí. Hurlingham claro. Pero más allá de eso, me parece que había una... El, el tipo creaba esa sensación. No sé, si, no sé si otros músicos han logrado eh, crear esa sensación de cercanía con... Por ahí, por ahí desde lo nacional, sí. ¿no? Con una cercanía desde, desde lo porteño, de la mirada del tango. Sí. Pero no hay una... Eh, nunca y sumo, no, no lo quiero separar. Eh, no sé, me parece que crearon identificación en la gente y en el caso... Nuestro, de, de, de, de por ser de Burlingame también crearon una, una identificación muy fuerte con... con es inseparable. Claro. ¿Y, ¿Y por qué, pese a esa identificación, Sumo no es una banda de rock barrial? ¿Y no es una banda de rock barrial? No sé si, no sé si eso pienso, no es. pienso en el, verdad... grado de, en el grado de, a ver si se quiere, de valor que se le da a, lo, a la creación artística. Ajá. Hay algunas bandas que quizá están, se sustentan más en la pertenencia al barrio, en la identificación con determinados valores comunes, sí. y Sumo tenía eso como un componente más quizá, no gravitante, como vos Yo lo Yo creo que nos, me parece, que sí, es como decís, no, no... Eh, yo nunca le vi, sin embargo, por ejemplo, a, a, a las pelotas, Alejandro Socol en las pelotas, claro. siempre le vi como una cuestión del, del, del barrio arraigado. Acá sí. no había una cuestión, me parece que era más del, del público de acá sí. o, de público, o la gente de Burlingame hacia, ¿no? Claro. O sea, no, no, no era de ellos... Hacia el público, sino que era al revés. Como, eh. como escucha, como tipo que desde que tiene uso de razón se pasa poniendo discos, escuchando, descubriendo cosas. Eh, ¿a, ¿A qué te obligó Sumo de alguna manera al momento de escucharlo? ¿A incorporar nuevas cosas? A conocer? Sí, totalmente. Digamos, a, a ver, me acercó a, a cierto rock inglés, me acercó, me alejó de cierto rock nacional también, uh -huh. es la verdad. Eh, eh, ya lo veía diferente ya era, ya era otra situación sí. eh, uno se, se, se paraba de otra manera porque realmente pero por, por gusto real eh, sí. no, no, es como cuando vino el punk y, y, y te alejó eh, porque de, vio de, viste desnudo a un montón de los músicos de, del rock sí. sinfónico, bueno, sí. de alguna manera digamos, te, te alejó de cierta cosa que vos decís, bueno, pará eh, Luca era un tipo muy auténtico eh, parece una pavada decirlo eh, pero en ese momento era muy fuerte todo era muy fuerte en ese momento sí. me parece que ni, ningún, ningún eh, eh, el, el 83 el, 8, el 82 82 80, 80, ponele hasta, el, hasta el 86 87 fueron momentos muy fuertes en cuanto a, a, a explosiones teníamos explosiones todos los días que eran explosiones de libertad, digamos. Era, era la cuestión con el. Eh, después, digamos, se creó un acostumbramiento. Sí, por así sí, decirlo. sí, sí, claro. No, pero, pero me parece que en ese momento, digamos, eh, veíamos las cosas de otra manera. Eh, mirábamos el pasado cercano. Nadie extrañó a Cerujirán Girán. se separó eh, antes de la guerra de Malvinas, sí. un mes antes. Eh, Nadie la extrañó. Tuvieron que pasar varias décadas, ¿no? Como para sí. que se lo extrañara. ¿Por qué? Porque justamente, digamos, lo que estaban era saliendo brotes muy interesantes, muy interesantes, todo el tiempo. Sí. Eh, me pareció que... Eh, y Sumo fue uno un brote muy, muy importante. Eh, el golpe de Sumo eh, para los músicos locales argentinos eh, fue muy fuerte. Y muchos no lo vieron de, con buenos ojos, o sea, muchos eh, lo vieron como una, casi una amenaza hasta sí. cierto punto. Uh -huh. eh, y sumo, a Luca, a en Luca, ese claro. caso a Luca. Claro, porque era el único que quizá no tenía ningún tipo, por ahí Germán. No tenía ningún vínculo eh, ni, con, con lo con anterior. Nadie, nadie claro. Nadie. Eh, y, y Sumo dejó esa barrera un tanto alta para las bandas de Burlingame, para lo que vendría después, porque... Está claro que esa dimensión es difícil, las pelotas van por otro lado. Eh, Divididos también. Sí. Pero lo que pasa es que, digamos, Luca tenía algo que no, que no tiene mucha gente. Y es, eh, es que es, eh, es alguien que, es, eh, que sirve para amalgamar, es como, un, es como un líquido que funciona entre la gente. Eh, sumo sin Luca era imposible. Imposible. Hay un montón de grupos que sabemos sí. que digamos que están alrededor de y que sin ese componente no funcionan. Sí, sí. No funcionan. Eh, hablemos de política, sí, hablemos sí, sí. De, de, de sociedades, hablemos de lo que sea. Y Luca tenía esa función, tenía esa función más allá de la, de la imagen, de la impronta, del artístico, más allá de todo eso. Ajá. Tenía esa función. Eh, me parece que las pelotas va por un camino, eh, dividido va por el otro, Petinato va por el otro, uh -huh. que también es un tipo muy importante ahí adentro y que también era, era su peso era, era, era fuerte ahí adentro. Eh, y no sé qué hubiera pasado sin, uh -huh. sin, sí. eh, sin Luca. Sí. Porque también es eso. Y lo que decías antes, sin ese contexto. Claro, tampoco. Digamos, la es verdad una época con un protagonista que se estaban esperando y que ocurrieron acá es, en Único. ¿no? Era ese momento y era esa, esa la situación. Uh -huh. eh, la otra vez hablábamos con Marcelo, con mi hermano, hablábamos del tema de la foto. Sí. La foto hay una foto que, que circuló en redes sociales sí. y es una foto... Eh, eh, en nuestro, nuestra habitación, nuestro, nuestra pieza de, de, sí. de, de chicos, de chicos sí. adolescentes, con Luca. Sí. Todo, todo con una historia que se nutre de sí. mucho de lo que nos rodea acá, ¿no? Mariana, que es la chica que está en la foto, vivía acá enfrente. Claro, exactamente. Eh, la casa de mis viejos, una cuadra para allá. Exacto. Eh, con lo cual, digamos, ¿por qué, ¿por qué pasó eso? Porque Luca estaba en la calle. Claro. Y Lucas se acercó a un grupo de chicos que, que tenían buena onda con él. Uh -huh. Esta historia de la foto de la que habla Horacio está muy bien redactada. La encontré en distintos portales. Sí, la levantaron de varios lados. Eh, Pero aparecido. la original es de la revista de la Universidad de Lomas de Zamora. Y que cuenta justamente un episodio que se registró una tarde en la casa natal, en la casa paterna de los maníacos, aquí a una cuadrita nada más. Cuando Merced a los buenos oficios de una amiga en común de Mariana, Mariana Ross, Luca Prodan golpeó la puerta del garage de la casa de los Mañacos, se identificó como tal a lo que el padre le respondió y yo soy Julio Sosa. Pasá que los pibes están esperando. Y así fue que se dio este ingreso, previo diálogo con Coco, con quien se hubiese entendido muy bien. Muy bien. Muy bien, Es seguramente. que Lucas entendía bien con todo. Exacto. Con todo. Bueno, la cuestión es que eh, esa foto tiene un montón... Insisto, hay que ir al relato porque lo describen muy bien tanto Horacio como, como Héctor Castellani, otro querido amigo y colega. Pero esa foto se dio con un contexto de gente, con un grupo de gente, ...que en algunos casos quizá era la primera vez que estaba en tu casa. Sí, totalmente. En cambio otros que íbamos, y este es el relato que a mí me compete... ...364 <risa> días al año, ese día no estuvimos. No sabemos es por qué. Es el único día que Ubaldo no fue a casa. En ese año. El único día. Y además, además se, dan, se dan otros ingredientes... ...y es que tu papá trabajaba en una reconocida empresa de claro. la zona... ¿Qué proveía? ¿Cassette? ¿Videocassette? A 3M, porque no está más. Bien, rollos para fotos. Entonces, esta familia tenía registrada toda su vida en distintos soportes. La única foto que hay de Luca es una foto fuera de foco, una vida y una foto. No, hay una foto. Una foto, irreemplazable. No le, da, no le da otro valor, ¿no? Pero aparte, digamos, lo que hablabas del tiempo, el tiempo y el espacio, ¿no? Eh, hoy, eh, si Luca anduviera por la calle, Habría 2.000 Bien. fotos por día subidas a redes sociales sobre Luca. Bien. Nada, Bien. tuvimos suerte, digamos, uh -huh. de tener la cámara esa que teníamos y que tardamos mucho en revelar, porque también eso es otra cosa. <risa> eh, la foto, en un ángulo de la foto, tenía la fecha, dice 88, y la foto es del 84. O sea, wow. tardamos cuatro, cuatro Uy, añitos sí, cuatro años. en revelarla, porque quedó dentro de la cámara. Claro. y había que terminarlo tenía carrera. que terminar con rollo. una foto que valía la pena no cualquier cosa claro Como claro un... porque era más allá de la facilidad que <risa> claro. tenía tu viejo era una inversión claro. y era todo claro, claro, una claro. serie de cosas así que este, y es, esa bueno esa foto refleja un poco lo que decía Horacio no de todo todo ese, esa serie de coincidencias desprolija porque Luca era un poco así porque es que, era, era o sea, un poco así. es que es que es así aparte en la foto eh, lo que decían unos amigos dicen mira esto la foto está... están todos fuera de foco menos Luca. Luca está en foco. Menos y razón. todos alrededor estamos fuera de foco. Uh -huh. eh... y, y, y esto, de alguna manera, esa foto se convirtió en, en un mito, pero en un mito de bases reales, concretas, algo sí, que pasó. Sí, y aparte, digamos, la verdad que, digamos, eh, me parece que... Eh, que podía haber sucedido en cualquier casa, porque, digamos, eso es lo que tenía Luca. Uh -huh. eh, Luca era de puertas abiertas, sí a cualquiera sí. y también ese momento era de puertas abiertas a uh -huh, cualquiera claro. eh, y, y me parece que nada se dieron esas cosas se podía haber sí. hecho en la casa de Mariana sí. o, o en la tuya o en la de cualquiera sí, sí. digamos no no no tiene un factor eh, eh, primordial que se haya hecho en, en eh, es muy loco porque pensar que una persona que tuvo esa dimensión te la podías encontrar volviendo de un recital de los viejos recitales y en no, barrancas de ventera, Pero te ¿no? lo encontrabas en el Urquiza y te lo encontrabas en el Urquiza en el Urquiza veías que había un remolino de gente ahí está Luca claro y ya ni le no le ibas a molestar porque... porque porque había tanta gente alrededor también y aparte porque ya. lo veías si no lo veías hoy lo veías mañana claro Claro porque sí. esa era la Sí, de la, cruzarlo la en la hoy calle Crucero General Belgrano, la ex Canning, infinidad cual, de veces. Tal cual, tal cual. Eh, hablaba recién y te decía, bueno, ese es un mito con bases concretas, porque es algo que ocurrió. También hubo mucho mito de gente que vio a Sumo, de que, sí. eh, gente bueno, no, que tiene... Sí. Eh, recuerdo un... Creo que está en la foto uno de esos sujetos que llegó al colegio al otro día o en un día con un autógrafo de Lucas con la S final, ¿no? Le mando Lucas, un, beso. un saludo grande a Sergio. Este, pero Lucas, bueno, la cantidad de gente que dice haberlos visto eh, sí. en, en, en el Astros fue sí, ¿no? Uno sí, de sí. Parece que recitales. fuimos, parece que éramos tres millones de personas. Sí, sí, sí, Lo claro. Bueno, pero eso, eso vos sabés que forma parte del... De folclore también. Sí, ¿no? absolutamente. Los no, sigo desde cemento. Sí, sí. Pero, nada, Los... qué sé yo. Claro, sí. somos todos, qué sé yo. No, no sé, me parece como que está bien. Es, es como parte del, del folclore. Es tener una partecita también de Luca, ¿no? Sí, de alguna sí forma sí. De alguna forma. Es que es lindo también tener una partecita de Luca. Nah. Porque Luca era un tipo muy lindo, sí. muy lindo tipo. Sí. Era, era una excelente persona. Uh -huh. Y aparte un tipo con el que... Yo me lo encontraba mucho, por circunstancias laborales, yo viajaba mucho en subte. Todo el tiempo te lo mandaba. Claro. todo el uh -huh. tiempo. Y aparte era, no, acá venden unos salamines, te decía. Sí. Y Después te pasaba paraba, data de conocedor del lugar. Claro. pero Y aparte porque era, era conocedor, se sentaba, tomaba algo con alguien, hablaba. Eh, no era alguien, eh, no era una estrella de rock. Eh, una de las fotos conocidas también me acuerdo que es en aquella esquina funcionaba la farmacia casela en la vereda de enfrente Exacto. y es una foto que están adentro de un, de un auto muy grande, esos autos de los años 50 está Andrea, que Andrea recién llegaba y que los iba a ver a los sumo por primera vez a Leinstein es una foto sacada saliendo sí. de Burlingame uh -huh. de la casa de Timmy Hacia Einstein y se ve en el fondo de Farmacia linda. O loca. sea, hermosa, son sí, esas sí, sí, cosas claro, pues te dan que son referencia. lindas, son lindas, a con mí supuesto. me encantan esas referencias. Eh, Tenés un libro Tenía acá? este libro, que sí. la verdad que es un libro que quiero recomendar, es el libro de Oscar Jalín. Claro, justamente te iba a hacer una consulta, porque a mí me ha pasado estar en el país del que es natal el amigo, eh, en algún momento, en un viaje familiar, en unas relaciones que uno tenía en esa época, y tener que pasar la noche con el primo de mi novia de entonces, que tenía una banda punk en Uruguay y que se pasó haciéndome la noche preguntas sobre Lucas. Sobre Lucas. ¿No? Recomendaciones. Che, ¿y qué Tomás, libro. este. Claro, este es un libro para recomendar. Este es un libro para recomendar. Realmente un laburo que se mandó Oscar eh, muy puntilloso, con muchas entrevistas, muchísimas uh -huh. entrevistas, que inclusive eh, eh, lo que vos decías del mito, muchas eh, entrevistas están está como secuenciado en tiempo. Y te, te hablan de una anécdota que pasó en diferentes lugares como a la vez, ¿no? O sea, entonces, claro, eso es lo que está bueno. Claro. ¿no? Te, es que viene Germán, te dice, no, esto fue en tal. Y todo te dice, no, no, esto fue en. Y te marca 10 kilómetros de diferencia Corrigen. entre uno y otra. Hay algo muy lindo que a mí Ajá. me encanta de este libro. Eh, digo, me encanta de este libro. El libro me parece fantástico. Eh, Oscar es de la plata. Sí. Y acá hay un libro, hay una cuestión que aparece en el libro que para nosotros eh, es, eh, está buena. Eh, el tío abuelo de Mario Prodan eh, fue el gran chef austrohúngaro Grego von Gorog, maestro de cocina del Palacio de Buckingham durante los últimos años del largo reinado de Victoria y posteriormente como cocinero personal del rey Eduardo VII. Eh, a ver... Acá a unas cuadras. A unas cuadras. Yo lo que voy es esto. Buscan, busquemos en Latinoamérica, busquemos en. Eh, busquemos en toda América, en todo el continente. Una calle que se llama Eduardo VII. Sí. Bueno, Luca eh, vino desde. Eh, eh, desde Europa sí. a, a una cuadra de la calle Eduardo VII. Eh, Germán eh, vivía a dos cuadras de Eduardo VII. Eh, Diego Arnedo vivía a una cuadra de Eduardo VII. Exacto. Alejandro Sokol vivía, bueno, a ocho cuadras de Eduardo sí. VII. No hay muchas calles que se, se llama Eduardo VII y actualmente se llama Jaureche. y es eh, era la avenida principal de Burlingame. Claro. Eso me pareció genial sí, del libro bien. y dije, ¡wow! ¡Qué locura! Uh -huh. ¡Qué locura! ¿No? Más allá de, de que son bandas con las que uno ha crecido, ¿no? Es la banda de sonido de nuestras vidas, que o grupos como Ceruz Girán. Vos decías antes, cuando se separó Cerú, nadie los extrañó. Después, yo lo, creo... después los Pero, a ver, a ver, los dimensionamos y, sí. y yo los vi acá a la vuelta, Ceruz sí. Independiente. En el independiente. Eh, los dimensionamos y yo los pongo en un lugar uh -huh. alto. Sí. Digo, pero, pero en ese momento era, era un momento de una ebullición alucinante. Distinta, distinta. Eh, a mí me pasó, y lamento ser autorreferencial en esto, pero a mí me pasó que durante muchos años extrañé a Lucas sin ser ni un conocedor a fondo de Sumo simplemente por gustarme su música y por habérmelo cruzado en infinidad de no anécdotas con Lucas. Claro. De cruzarlo y decir, los saludos, los saludos, los saludos. Eh, no, lo saludo. <risa> sí. Viste que te agarraba esa cosa de decir sí. no lo jodo. Claro. ¿Viste? El tipo va tranquilo escuchando música. Seguramente el tipo hubiese extendido el brazo y estaba todo bien. Y estaba todo bien. Pero a, a Lucas sí lo extrañaste, a Sumos. Sí, sí totalmente, totalmente. La verdad que fue es, es, sigue siendo alguien muy muy poderoso, muy poderoso, eh, muy muy querible, muy querible. El tiempo, digamos, hizo que, que, que, que conociera a Pepe Luis, que, que era stage manager de Sumo uh -huh. y que digamos y tener un acceso mínimo a una, a una cocina. Cierta ¿no? intimidad, digamos, ¿no? Sí, sí que, que bueno que, lo, que los pudiera conocer algunos de ellos, de los músicos de Sumo, pero Luca era especial. Una anécdota recontra pero recontra uh -huh. que me encanta contar porque es así, es muy loser. Y que habla también de Luca, de cómo era Luca. A Luca lo veíamos todos los días, pero había una parte de Sumo a los que no, no veíamos mucho, no teníamos tanto contacto. Cuando eh, tomo la decisión de hacerle entrevista a los Sumo entré en Triac, enfrente a la plaza, eh, lo llevo a Germania Diego. Sí. Nunca le hice nota a Luca Mirá sí. ¿Por qué? Porque Luca estaba en la calle Vos a Luca lo veías todo el tiempo Era la cara del sumo Era el que daba las notas <coughs> y, y yo pensaba en ese momento Y sigo pensándolo también Que había gente interesante para hablar sí. Por atrás de Luca claro. Y dije, no, le voy a hacer las notas Y a los dos meses se murió Luca Claro, te la perdiste Me la perdí sí. eh, Pero me la perdí Y a la vez digo había una razón. Sí, porque creo que pasa esto, ¿no? Lo de lo cotidiano. La cercanía. Porque vos decís, sí, no lo agarro hoy, lo agarro mañana. Lo agarro mañana, era así. Era, era un así. tren. Mm. Era un tren que venía y que al rato va a venir otro. Mm -hmm. Va a tardar más o menos, pero va a venir. Hay, hay, hay toda una historia muy conocida, ya escrita, mucha música dando vueltas también, pero si tuvieses que recomendar, bueno, en el caso del libro, por sobre otros trabajos, este de Oscar Jalil, sí, totalmente. Es, es, es un libro importante para, para conocer y para entender un poco. Totalmente, ¿Y, y un disco, sí. Corpiño. Me uh -huh. parece que Corpiños, el, el primero que tiene tapa blanca, que no tiene tapa, sí. eh, la tapa quedó en un cajón de la mesa de luz de, de, de Pepe. Y que Eso. no está en la plataforma, ¿no, Corpiños? Creo que no. No, no está. Entonces no puedo recomendar un, pero un, un, un, un disco que no está en la plataforma. No está en la plataforma, pero lo podés encontrar en... en sí, en por ahí lo podés en encontrar, pero digamos, me en parece donde que... sube en video? Sí, está. Me parece, sí, sí, sí, es cierto. Eh, me parece que Corpiños reúne un sumo seminal muy interesante, muy interesante. Es cuando más se parecieron ellos en estudio a lo que eran en vivo más allá de Totalmente, en... totalmente, totalmente, pero ese sonido de, de, de Alejandro en batería, el sonido del bajo, ese sonido aguerrido de, de Diego Arneo, que para mí es. Para mí está. no, no, hay, no hay muchos. Bajistas no. a nivel mundial como Diego Bernedo, uh -huh. con, esa, con esa sonoridad, con esa fuerza, con esa eh, dulzura por momentos, uh -huh. con, es, con ese ataque. No, sí. no, no, para mí Sin no duda. lo hay. Eh, la guitarra de Germán, la guitarra de Germán es Wow. Sí, es... Andrea lo elogia, Andrea Prodan lo elogia diciendo que Germán ya tenía sonidos que The Age descubriría en YouTube años después. ¿no? Muchos años Muchos después. Años después sí. era, eran, era un grupo rarísimo. Uh -huh. Era un grupo rarísimo. Sí, con solo eh, ver las imágenes ya era un ya grupo. Ya te das rara. cuenta. Bueno, hay, hablando de, de imágenes eh, eh, y para ver ese momento, les recomiendo ver la, la exposición que hay en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, eh, uh -huh. de fotos de Claudina Publiese. Claudina sí. estuvo en, en todo lo que fue el movimiento punk, en el Einstein, estuvo dando vueltas por ahí con su cámara de fotos. Eh, acá la muestra en el Marechal es, es de fotos de. de, de de Sumo Bien. y de Luca. Son Bien. excelentes las fotos. Muy bueno. Excelentes. Eh... Pero tiene muchas fotos de violadores, de, digamos, de, de grupos de ese momento. De ese ¿no? momento. Eh, Así uno dice, foto de violadores, y parece que es la tapa de crónica. Sí, sí, no, no es el caso. No, hablamos no, no, no, de la no, no, banda de, de, la de Stuka, Nunca nos separamos de la, de la cuestión de la música. Por supuesto, a eso Obviamente. venimos a hablar. Obviamente. Bueno, ahora, mil gracias. No, por favor, gracias a ustedes que me trajeron a esta terraza que no conocía. Divina. Y el próximo encuentro hablamos de pastoral, si ¿sí te parece. Pero totalmente. Dale. Hablemos, tenemos un montón Totalmente. Para Horacio Maña, con gustito que nos dimos con la obra de Durleñar. Gracias.